Eh, buenas tardes a todos los presentes, a las personas que están conectadas, quienes hablen Becci desde la Asociación Hatun Yachaya en Barcelona. Esta tarde estamos reunidos con la finalidad de poder tratar un tema que nos preocupa a todos, ¿no? Es el fascismo y sus nuevas formas de actuación. Tenemos como primer ponente al doctor Julio Roldán, sociólogo, doctor en filosofía por la Universidad de Bremen, Alemania, país donde reside actualmente, el doctor Roldán ha sido docente en la Universidad de Hamburgo, de Bremen, puzdán y libre, y libre de Berlín. Julio, bienvenido y adelante. Julio, te escuchamos. Nuevamente, gracias por la invitación. Eh, a mí eh, se me ha pedido hacer una exposición relativamente sucinta de lo que es el fascismo en términos históricos. Eh, comenzamos diciendo tres o cuatro cosas antes de entrar al tema propiamente dicho primero, el fascismo es un fenómeno internacional. El fascismo apareció principalmente o primeramente en Italia en los años 20, porque las condiciones en Italia estaban dadas para la aparición de este fenómeno. En tercer lugar, la base material en la, sobre la cual se desarrolla el fascismo es el capitalismo en su etapa imperialista. He hecho esta aclaración previa entremos al tema propiamente dicho el fascismo tiene una filosofía y la filosofía del fascismo es una síntesis eh, y una combinación del pragmatismo norteamericano que y que se enlaza con el neopositivismo italiano precisamente este fenómeno teórico filosófico se dio más o menos a partir de 1870-80, tanto en Estados Unidos como en Europa, concretamente en Italia. Entonces, diríamos, desde el punto de vista filosófico, el fascismo es una combinación del, eh, del pragmatismo con el neotopismo. En el plano ideológico, el fascismo en cualquier parte del mundo es anticomunista. Es decir, la línea de mira, su enemigo central, el fascismo es el comunismo. En el plano político, el fascismo es antidemocrático, está en contra de la democracia liberal. Es decir, la burguesía había levantado todo un ordenamiento, cuya, un ordenamiento político, la división de, de, de los tres poderes del Estado, el Estado de Derecho, el imperio de la ley, etcétera, etcétera. El fascismo apunta en lo fundamental. A desmontar ese sistema para montar un Estado vertical corporativo en la medida que sostienen que esa forma de gobierno es una forma que permite a los socialistas, a los izquierdistas, a los comunistas tener acceso al poder en, en determinados países. Es por eso que ellos se oponen y dan de baja a la, eh, al ordenamiento jurídico liberal burgués. Eh, en el plano económico, fundamentalmente el fascismo tradicional se eh, centraba en el rol del Estado como primer empresario, como centro de dominio para el control y la orientación de la economía. En el plano social, sobre todo el fascismo cal en los sectores medios, asustados, y también, por supuesto, en los sectores populares, incluso en la clase obrera. En el plano organizativo, el fascismo de revive las corporaciones medievales, es decir, en base a las corporaciones, se estructura un estado vertical corporativo de, de arriba hacia abajo en forma piramidal, en forma triangular. Eh, hay que mencionar que estos principios generales del fascismo tienen sus particularidades. Por ejemplo, en Italia... Se centraba, desarrollaba principalmente levantando la idea del pasado imperial, levantando el tema del orgullo nacional y sobre todo levantando a los nuevos Césares, que vendría a ser el Duce, que vendría a ser Mussolini en este caso concreto de Italia. Mientras que en Alemania adquiere otras características, en medio de estas características generales adquiere otras, o tiene otras características que tienen que ver con las condiciones particulares de Alemania. El fascismo en Alemania, que también se conoce con el nombre del, nacional, del nacionalsocialismo, se centra en tres conceptos fundamentales, el piso, que da la base para la nación, la, la sangre o la raza, que da la base para el racismo y el idioma, porque para ellos los únicos idiomas en los cuales se pueden eh, filosofar y pensar correctamente es en el griego antiguo y en el idioma alemán. Eso es lo que sostenía, por ejemplo, Heidegger y en alguna forma también Thomas Mann. A pesar que tenía problemas con el fascismo de Hitler, incluso él fue exiliado, pero sus planteamientos en el plano de la cultura del idioma respondían a esa orientación. Es por eso que se dice claramente que el nacionalsocialismo, el nacionalsocialista es fascista, pero no todo es fascista, es nacionalsocialista. En el caso concreto de España, hubo algunas otras características particulares, sobre todo en la corriente esta que levantó José Primo de Rivera, el hijo del exgeneral y eh, centran o desarrollan tres conceptos básicamente el concepto de Dios el concepto de patria y el concepto de familia entonces Dios patria y familia bien en hecho esta aclaración general pasemos a ver la otra parte brevemente de lo que se ha planteado las nuevas formas del fascismo actual hay algunas características que lo diferencian del fascismo tradicional. Esto que estamos viendo, especialmente en Italia, en Francia y en Alemania, eh, como repito, tiene algunas características, concretamente, desde mi punto de vista, serían tres. Una de las características fundamentales del nuevo fascismo, del nuevo rostro del fascismo, es que integra mujeres. Incluso, no solo se integra a las mujeres en el plano de, de militancia o de activistas, sino en el nivel de dirigentes, propiamente dicho. Es por eso que nosotros tenemos la máxima eh, dirigente del fascismo del Frente Nacional en Francia, es la, la señora María Marie Le Pen. En Italia tenemos a la, a la actual... Eh, eh, primer ministro, este la señora Jorge Meloni, y en Alemania hay eh, una, una señora eh, que es la dirigente máximo del del de la AFD, que es una, eh, una organización fascista, incluso que está en el parlamento alemán, se llama esta señora Alice Biden pero aquí hay un hecho un poquitito que también llama la atención esta señora Biden eh, tiene su pareja mujer es decir, el fascismo también cala y entra a pelear en el plano de los tanto de los homosexuales como de las lesbianas esto no se podía aceptar por ejemplo hace 70, 80 años no cabía en la mente de los fascistas. No aceptaban a, la, a mujeres en ese nivel, menos con estas condiciones que hoy conocemos. Pero como repito, esta señora Alicia Bayer es lesbiana y tiene su pareja y eso es un hecho público y normal prácticamente en estas condiciones. En la otra característica del fascismo actual es que no son guerreristas. Normalmente el fascismo en los años 20, 30 ellos propugnaban y buscaban desarrollar y mantenerse o llegar al poder incluso o al gobierno a través de la violencia y propugnando violencia con otros países. Prueba de ello es la Segunda Guerra Mundial que fue organizado principalmente por el eje Alemania, Italia y Japón. Pero el fascismo actual, no. Es por eso que la señora Le Pen, es por eso que la señora Reidel, Incluso la señora Meloni, pero sobre todo las, las dos primeras, están en contra de la guerra. En, en el caso concreto de la guerra actual, ellas están procurando la paz porque sostienen que con la guerra se está empobreciendo a los pueblos europeos y especialmente al pueblo francés, al pueblo alemán y al pueblo eh, italiano. Entonces, son procuradores de la paz. Y aquí hay que mencionar lo siguiente es un poco lamentable y ya hemos conversado en otra oportunidad que precisamente estos sectores fascistas son los que están levantando las banderas de la paz que es el deseo de las grandes mayorías en Europa y además de eso están levantando eh, las necesidades fundamentales por lo cual está pasando el pueblo europeo es decir sobre todo con lo que tiene que ver con la subida del la subida del gas con el suministro de la electricidad, que ha repercutido en todos los campos de la vida, sobre todo económica y social, y afecta a los más pobres, a los peores, eh, eh, a los peores, eh, a los que están en peores condiciones económicas y sociales. Y estos fascistas, ya lo hicieron antes, hoy están levantando esas banderas, en contra de la guerra, en contra de las sanciones a Rusia, y porque se vuelva a desarrollar o a mantener las condiciones en las cuales vivía Europa antes de la guerra. Finalmente, eh, en el plano económico eh, los fascistas tradicionales se apoyaban en el Estado como que el Estado sea un ente que de, de, de, de regula el mercado y que garantice el bienestar de la población en el plano de la salud, en el plano de la educación, en el plano del deporte. Pero estos nuevos fascistas ya no levantan con tanta fuerza estos planteamientos, por el contrario, aceptan también el rol del mercado y se dan la mano en ese aspecto con los neoliberales. Bueno, eso sería lo que yo diría que plantear en esta primera parte y eh, ahora si sí doy paso tanto a Manuela en Italia para que seguramente ella tocará mmm, con mayor detenimiento el caso de la experiencia italiana con la señora Giorgia Meloni y a Margarita en París que va a tocar como está anunciado la experiencia en París especialmente con el caso del Frente Nacional y este, la señora María Le Pen eso sería de mi parte por el momento y bueno, espero acá eh, cuando se dé la segunda ronda o para opiniones o para preguntas. Gracias. Muchísimas gracias doctor Julio Roldán por este marco teórico y una mirada holística ¿no? del avance del fascismo en estos países muy cercanos nuestros como están en Italia y como es en Francia. Ahora continuando vamos a dar eh, la bienvenida a, a nuestra segunda ponente que es la doctora eh, Margarita Ló. Margarita, muy buenas tardes. Eh, un eh, es diplomada economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y estudios ciencias políticas en Antwerp University, París, Francia. Bienvenida, Margarita. Buenas tardes, buenas, buenas noches a todos. Este, muchas gracias por la invitación. y Bueno, eh, dispuesta a apoyar y a esclarecer ciertos este, conceptos y análisis que son de realidad actual. Sí, te escuchamos Margarita, adelante. Eh, sí, este, bueno, como, me, como fue la antesala que ha dicho este Julio, eh, Julio Roldán, que me ha antecedido explicando exactamente los conceptos eh, del fascismo en Europa y cómo se ha expresado eh, el mismo eh, en los, la, al interior de los diferentes países, podríamos decir que siempre existe la posibilidad del peligro del fascismo no solo en Francia, sino en todos los países del mundo. El fascismo cumple su misión de restablecer el antiguo tipo de Estado gendarme que es, sobre todo, es la contraofensiva capitalista. ¿A qué me refiero eso? El fascismo, al tener una política reaccionaria de orientación antisocialista, sobre todo, su eficacia radica en el predominio de la mentalidad conservadora al interior de las masas proletarias, con tendencias nacionalistas y guerreras contrarias a las políticas progresistas y de solidaridad europea. La manifestación visible de actuación fascista es que se propone defender agresivamente el orden burgués contra los asaltos de las olas revolucionarias. ¿Y a quién me refiero a esto? Las crisis económicas del capitalismo, que ha devenido al interior de los estados en crisis fiscales, tal es el caso de Francia, al interior de estos países europeos se agravian y se exasperan el conflicto entre las clases sociales, quienes mantienen, sobre todo las clases proletarias y de herencia revolucionaria, como en el caso de Francia, mantienen vivo el sentimiento revolucionario al interior del pueblo. Y voy a dar un ejemplo bien claro, el déficit del presupuesto francés actual tiene que ser soportado, o sobre la clase rica o sobre la clase trabajadora. Esto ha sido, en la expresión, eh, en, en hechos, ha sido lo que pasó en el año 2019 con la explosión de los Gilets jaunes o los chalecos amarillos, que solicitaron la restauración del impuesto sobre la fortuna que había, así, había sido suprimido dos años antes. Pero ¿cuál fue, el, uh, ¿cuál fue la explosión o cómo se forjó este sentimiento de injusticia en materia fiscal y, y, y de injusticia en materia social? fue ese desencadenante fue la sobretaxación, el sobreimpuesto a los carburantes que tocaban sobre todo el tejido social del pueblo. Entonces, este, es, es, tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver eh, exactamente que es una contraofensiva contra los, este, contra la expresión del pueblo que solicita un cambio, ¿no? Frente a esas necesidades se generan pues estas esta características de de este de fascismo. Y hablando específicamente sobre la política francesa, ¿no? La extrema derecha, ¿no? Ya se ha largamente legitimado sobre el campo mediático. Las ideologías de la, extrema, de la extrema derecha han tenido eco actualmente sobre las antenas de radio y televisión. Se les ha dado a estos grupúsculos violentos, ¿no? Se le ha dado un aumento desenfrenado, pues, de... Se te, eh, des, quiere decir contra las movilizaciones, es decir, contra las minorías, ¿no? y se le ha dado canal abierto para que expresen su, su programa y su política. ¿no? Esto quiere decir que van acorde con los intereses de la clase burguesa, ¿no? que están en contra justamente de estas olas revolucionarias. Otro elemento claro del Frente Nacional o del Rassemblement Nacional que, que lidera Mar, Marín Le Pen es la manera y la estrategia de desdiabolización. ¿Qué quiere decir que se ha puesto en marcha a través de Marine Le Pen, eh, que ha llegado a la cabeza del partido en el 2011, y le ha permitido hacer respetar el partido y sus ideas. Es decir, la, los medios de comunicación que están sobre la clase dominante, eh, como el personal político, ¿no? A nivel, han, juzgado, han jugado un rol preponderante en este proceso de despolitización despotil, eh, de la clase eh, política y la banalización de los propósitos del, del Front Nacional. Es decir, una cosa es el discurso, ¿no? es decir, eh, una cosa es lo que ellos dicen y otra cosa es lo que hay en su programa, ¿no? Sobre todo este, hay presentaciones sesgadas y totalmente falsas, ¿no? como diciendo, porque pues, ellos representan a una parte de la clase proletaria, lo cual es falso. ¿no? Eh, adicionalmente, el, el ascenso del neofascismo, del neo como le dicen los franceses, se ha dado de alguna otra forma en causa a la, a la expresión que ha hecho pues, este, el rol que han jugado el Partido Socialista y Socialista aquí en Francia, ¿no? sobre todo en este. Y este, Marín Le Pen ha, ha impuesto al interior de, del partido eh, para limpiar esta fachada del fascismo. ¿no? Sobre todo las características antisemitas de figuras al interior de, del partido del Front Nacional, de figuras antisemitas y negacionistas del holocausto. ¿no? Entonces, Marín Le Pen lo que ha permitido es una limpieza de esa fachada, ¿no? Girando, girándose hacia lo social. ¿no? con una estrategia de respetabilización, es decir, ganarse el respeto ¿no? como partido, y con unas pretensiones también eh, ecológicas, y ahora que también se quiere ganar a las masas populares que están contra la guerra. ¿no? Eh, bueno, este, Marine Le Pen este, ha entrado a muy corta edad al Fondo Nacional, eh, entra, ella es militante del, del Rassemblement Nacional actualmente, desde a partir de los, eh, del año 1986, desde cuando ella tenía 18 años. ¿no? O sea, ella conoce las bases y las estructuras y las raíces del partido. Sobre todo, este, ha sido, no ha sido directamente formada por la vieja guardia fascista, pero ella ha asumido los hexabruzos antisemitas y negacionistas del holocausto. Eh, y, pero sin jamás levantar una voz violenta al interior del partido ni públicamente. Quiere decir que maneja una estrategia mediática muy bien este es decir, muy bien organizada, ¿no? Entonces, el programa, ¿no? Eh, no difiere fundamentalmente con el otro candidato de la extrema derecha que es Semur, ¿no? Muchos han comprendido que en los últimos años, en los últimos este, dos este campañas presidenciales tanto Zemmour como Marine Le Pen no tienen ninguna diferencia y comparten una afiliación fascista, ¿no? Entonces, el programa de Mar Marine Le Pen y es expuesto, pero no mediáticamente, porque ella no expone su, su, su programa, pero su programa es racista y de ultra seguridad de represión contra, contra las este, olas revolucionarias. Es antisindical y propatronal, ¿no? Es reaccionaria en todos los niveles, ¿no? Sobre todo es este, lo que dice este Julio, eh, el, la integración de mujeres en el plano la, nivel, de nivel de dirigentes, el fascismo, se ha dado en los últimos años. ¿no? Sin embargo, esto no quiere decir que estas mujeres sean feministas, son antifeministas. Quiere decir, quiere decir, dentro de, de su programa, Marine Le Pen llama a regresar a esa escuela de antaño con orientaciones y adoctrinamiento machista, es decir, que la mujer tiene que regresar a ocuparse sobre los deberes de la casa. ¿no? Este, entonces, este, jamás pues este, un partido de derecha, según los franceses, ha anunciado claramente antes de llegar al poder lo que va a hacer. Entonces, yo pienso que esta es una estrategia, ¿no?, de que frente a las olas que se están dando de movilizaciones y de conciencia colectiva a nivel de Francia y frente a una guerra este, de antesala imperialista que se está dando en Ucrania, pues ahí si, a, las tensiones internas en los países comienzan a entrar la, las clases sociales en lucha, ¿no? y frente a ese déficit fiscal y todo entonces este, se está generando eso. Entonces, bueno, los aspectos que podemos tener en cuenta, que harán si llegan al poder, si en este caso llegan al poder este... Dependerá, pues, del equilibrio social y, el, y político del poder, de su capacidad también de Marine Le Pen, de la capacidad estratégica que puede tener para tejer alianzas, de profundizar sus raíces sociales y militantes. Es por eso que ella llama, está llamando el día, de, día 19 de noviembre, a llamados a una conferencia por la paz. ¿no? Es algo insólito, pero lo único que está es es este, sembrando las bases justamente para la conquista del poder. Entonces, este, sí, pues estamos exentos a, a, a una oleada fascista en Europa, pero que se manifiesta en todos los, este, todos los países del mundo. ¿no? En todos los países del mundo. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Espero no me haber, haberme excedido de, de los minutos. No, muchísimas gracias Margarita, Marina. es el, el enfoque desde la perspectiva de lo que está pasando, ¿no?, o de lo que se viene básicamente en Francia. Bueno, ya está que el doctor Julio Roldán, por fin se ha podido conectar, el... ha padecido mucho, pero ya lo tenemos presente, ¿vale? Eh, bueno, continuando con la ponencia, ¿vale?, gracias Margarita, vamos a dar pase a la a sí, a a... sí, tu cámara está apagada. Uy, verdad. Oh, muchísimas gracias, Ruth. Vale. Eh, bueno, eh, continuando con la ponencia, vamos a dar pase a Manuela Bastidas. Vale, ella, eh, Manuela Bastidas, es diploma, es básicamente, mira, vamos a hablar aquí donde está nuestra compatriota Manuela, es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Nacional del Centro del Perú en Huancayo, estudios en Migración y Derecho Internacional en Milano, Italia. ¿no? Entonces, nuestra eh, compatriota Manuela Bastidas nos va a dar el enfoque desde Italia si es Italia, un gobierno fascista, Así que vamos a darle la bienvenida a Manuela. Adelante, Manuela. Gracias, EPSI. Eh, de igual manera, mi saludo al doctor Julio Roldán, a Margarita y a cada uno de los presentes en este importante evento que nos va a ayudar no solamente a contextualizar y a analizar cómo está avanzando de manera real el fascismo en, nuestra, en, en el mundo, ¿no? No solamente en Europa, sino también esto se está viendo en América Latina. Y hay que prestarle especial atención porque en uno de los discursos que hace eh, Georgia Meloni en Madrid, en compañía de Fox, pues se dirigen claramente y firman abiertamente la Carta de Madrid, ¿no? Entonces, eh, están dirigiendo no solamente su discurso, sino está orientado a poner en práctica toda una corriente neofascista en el mundo. Y frente a eso, los que nos reclamamos democráticos, progresistas, debemos estar alertas. Eh, y bueno, yo quería hacer esto en un contexto general, ¿no? Hablar de Italia es hablar, como bien lo decía, un gran... Este, eh, Cineasta italiano, Italia es un modelo de país ingobernable, decía, ¿no? Que sin embargo se las arregla para gobernarse. Es un país disfuncional, que sin embargo funciona. El país que se desmorona y que sin embargo sigue de pie. El país sumido en una perpetua crisis y que sin embargo es un país maravilloso. Así lo definía uno de los cineastas más importantes, como es Roberto Armijo Benigni, y que esto resume claramente el escenario en el cual ha surgido Giorgia Meloni, y que ha sabido capitalizar muy bien, no solamente por su um, carácter, que la identifica como una mujer eh, eh, fuerte, segura, eh, como una mujer que tiene un discurso muy bien construido, que tiene una práctica, que tiene y sabe manejarse, eh, y en esto cuenta mucho la simbología, y que tiene propuesta. Entonces, todos estos componentes han hecho que Giorgia Meloni vale frente a un electorado... Eh, ávido ha de cambio, que quiere y que vota siempre por el cambio, con un electorado ¿Sí? que mmm, está presenciando no de ahora, sino de siempre una ingobernabilidad, una crisis permanente económicamente, una dependencia de Italia a lo que significa Alemania y a los miembros de la comunidad europea. Entonces, esto ella ha sabido lecturar políticamente muy bien y le ha ayudado el hecho de que ella viene de una formación política. Ahí tenemos que detenernos cuán importante es formarse con um, um, partidos sólidos, al margen de que estos sean de izquierda o de derecha. ¿no? ¿Y cuánta responsabilidad tienen los de la izquierda en haber no formado cuadros y líderes políticos que tengan que salirle al paso con el mismo discurso, con la misma fuerza, con la misma fortaleza, con el mismo carácter a Giorgia Meloni. Es por eso que se los ha comido con zapato y todo a sus aliados y a sus opositores. La izquierda en Italia ha quedado desplazada de manera increíble. Y se ha aliado con opositores ultraderechistas, ultraconservadores, como es Mateo Salvini y Silvio Berlusconi, y que eh, se alía y propone una serie de, de, de, de valga la redundancia, de propuestas que en su mensaje está clarísimo. Ella pregona enarbola banderas como sí a la familia natural. Sí a la identidad sexual, sí a la frontera segura. Vale decir que esto, hablar de frontera segura es un discurso claramente antimigratorio. Sí a su soberanía está íntimamente relacionado a lo que va a dar valor y lo ha dicho ya a lo que es product su producto italiano, ¿no? Eh, sí a su soberanía, sí a su a su civilización, sí, a la cultura de vida, una, una, un discurso antiaborto, ¿no? Y obviamente lo remarca absolutamente eh, no al eh, LGTB, no a la identidad de género, no al abismo de la muerte, no a la inmigración y no a los burócratas de Bruselas. Ha sido bajante, ya no ha tenido, no, no ha hecho gárgaras en su discurso y algo que ha sabido convencer frente a un electorado que necesitaba este tipo de mensajes. Y esto es lo que no se está entendiendo por el lado de la oposición, ¿no? que son los izquierdistas progresistas. Están muy mesurados, están muy temerosos. Eh, eh, las demandas sociales frente a la crisis después de una pandemia, en este escenario de conflicto bélico, los del izquierdo de, o los de la oposición se cuidan mucho guardan mucho las formas y la derecha la ultraderecha el neofascismo sabe captar estas demandas sociales para incorporarlas en sus discursos llegar al poder y se encuentran en un nuevo escenario ¿por qué digo esto? porque luego que ha ganado con estas propuestas, Giorgia Meloni en Italia, con un 26%, ¿eh? en esos votos los ha tenido en mm, el sector de la clase obrera, en el sector de la clase menos favorecida, y no ha tenido ese apoyo electoral en los estudiantes y en los jóvenes. Los estudiantes y los jóvenes han votado por Leta, que era del PD, del sector de la izquierda, entonces, eso quiere decir que la clase menos preparada, y hay que decirlo, no, con una formación básica, la que apuesta por este tipo de discursos. Pero porque quieren cambios reales y quieren caracteres fuertes. Yo eh, en tiempo particularmente pienso que yo en tiempo a esta parte la gente quiere soluciones radicales Frente a problemas existentes que no encuentran respuestas en la izquierda. ¿no? El eh, eh, partido Pratelli de Italia recoge todas estas demandas demanda sociales, llega al poder, se guarda, guarda un, un tiempo prudencial de silencio y luego sale muy mesurada, muy mesurada. ¿No? Al punto es que está no poniéndose en, en, en estos ya primer mes, de, ganó el 25 de septiembre, octubre, noviembre, ya casi dos meses, no viene impulsando con drasticidad, como era su discurso, temas tan importantes como los que se mencionó, ¿no? Ojo. Por ejemplo, hoy día hoy día ya se ha pronunciado acerca de que van a dar un bonus, un bonus de 20 mil dólares a quienes se casen por la iglesia. Eso nos da un claro mensaje de cómo va a estar poniendo en práctica eh, de manera sistemática y sistemada sus propuestas de gobierno. El otro tema que yo quiero recalcar y que unifica no solamente eh, lo que ha significado y quienes lo han llevado al triunfo, como es el caso de Berlusconi, como es el caso de, de, de, de Salvini, y de, de La Lega, es que este discurso viene siendo incorporado en todos los países de Europa. ¿no? Un discurso extremadamente populista, un discurso eh, anti-migración, de un discurso ultranacionalista, ¿no? Son las tres características que está teniendo esta corriente, no solamente en Italia, sino también en España, sino también en otros países. Y por eso vuelvo a repetir esto de la Carta de Madrid, que básicamente su objetivo final es frenar el avance del comunismo en aquellos eh, países donde está naciendo esta propuesta. Y dónde está naciendo, la gran pregunta, es justamente en países latinoamericanos. Eh, yo quiero lo otro que rescatar que eh, Giorgio Meloni tiene toda una... Cuán importante, vuelvo a decir, cuán importante es la formación política, cuán importante... Es, eh, es que las organizaciones políticas tengan que formar cuadros, tengan que formar operadores políticos para que salga a hacer frente a este avance eh, peligrosísimo para la democracia como es el neofascismo. Pero no solamente eso, sino también dentro de cómo frenar este avance. Eh, del neofascismo es básico, pienso yo, promover mm, el diálogo para crear una comunidad real, eh, mm, saber reconocer al otro como sujeto de derechos eh, y, y no permitir que este fascismo, que es el nuevo virus, que es la nueva pandemia, siga en su incontrolable eh, avance eh, en Europa, y esto va a tener repercusiones fuertemente, ¿no? Promover una relación eh, clase dirigente gobierno y pueblo es básico, me parece a mí, eh, y ingresar sin miedo, sin temor y con mucha fortaleza, con mucho empoderamiento, hacer y ejercer política. Yo creo que esa es la clave para frenar a este neofascismo. O sea, si nosotros decididamente, y estos eventos sirven para ello, eh, ingresamos a hacer política, entonces van a encontrarse con la respuesta de alguien que no piensa como ellos, ¿no? Entonces, este, eh, con mucha preocupación. Miles y miles de migrantes están viendo este discurso que ha tenido en, en la campaña electoral, el tema de la inmigración. Ustedes saben que en las costas de Italia arriban muchos, muchos barcos y ahí la, el gran problema que que estas naves son fletadas y hoy tienen el sello de ONGs. Entonces, eso también hay que... Hay que tratarlo con pinzas porque estamos hablando de seres humanos que tendrían la posibilidad de, de, de realizar e incorporarse en estas sociedades. Pero bajo el discurso que Meloni ha implementado, que el inmigrante te quita tu puesto de trabajo, pues al, al nacional italiano le causa temor, le causa Temor quedarse sin trabajo cuando eso sabemos que no es así, porque el inmigrante acá en Italia, y creo que es un común denominador en Europa, es que nosotros no entramos al espacio de producción, sino de servicio, ¿no? Entonces, y esto hace un, un, un juego maquiavélico entre lo que es el capitalismo y el neofascismo, ¿no? que sería motivo de un análisis mucho más extenso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Manuela por tu ponencia la verdad que ha sido un enfoque muy claro creo que nos ha a entender signos de alerta a tomar en cuenta ¿no? desde la línea de acción y, y, a, y a preocuparnos un poco más de esta temática, ¿no? porque el hecho de que las, los sectores quizás de la, del sector de la clase menos favorecida tenga un arraigo de votos, esto nos preocupa, algo, algo estamos haciendo de repente quizás eh, desde cada uno de nuestro rol, desde el, alejarnos de la política, entonces yo creo que esto permitimos que lamentablemente estos tipos de estos tipos de, de propuestas, pues realmente eh, pueda recaer en aquellas personas que, como tú dices, busca una respuesta inmediata, ¿no? Frente al abandono social, yo creo que esto es eh, un punto muy importante. Manuela, muchas gracias por tu ponencia. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Me gustaría pasar a la pregunta para el doctor Roldán, si está conectado ahora, que no hemos tenido oportunidad de poderlo ver. Julio, no sé si nos puedes escuchar. ¿Doctor Julio? Sí. perfecto Julio eh, bienvenido, Julio. Vamos a, a. Una de las preguntas que queríamos hacerte llegar es ¿cómo va a percibir la, cómo va a percutir, disculpa, la internacional fascista que propone Vox ahora con el triunfo de Giorgia Meloni en Italia y la fuerza demostrada de Marine Le Pen en Francia? Nos gustaría saber cuál es tu visión. Eh, parece que la cosa más, eh, la propuesta más seria viene de los teóricos norteamericanos. Especialmente los seguidores de, de, de Trump, porque hay toda una coordinadora, se trata de levantar toda una coordinadora, y ellos lo dicen abiertamente, a nivel mundial. Y para ello necesitan algunos pilares. Y el poder económico que tienen en Estados Unidos, sobre todo ese sector del cual estamos mencionando, ese sector nacionalista, ese sector... Eh, fascista o profascista, y, y tienen los teóricos, hay algunos teóricos en Estados Unidos que están dando la orientación y vamos viendo eh, que también repercute en otras partes del mundo, no solo en Europa, también vemos ahí una pregunta que está ligada a esto. Este, eh, en Argentina ha aparecido, un eh, no, no, no recuerdo en este momento, una persona que está... Desarrollando esos mismos planteamientos y en el caso concreto peruano el más claro exponente es López Aliaga, él repite claramente lo que dice Fox, lo que dijo el, el, el, el, lo que los, la falange española y lo que dice la Meloni, es decir, esas tres, esos tres conceptos fundamentales, Dios, patria y familia, esas tres palabras lo vienen repitiendo eh, frecuentemente y ellos están en enfrentamiento lógicamente, principalmente en contra del comunismo, pero también tiene sus contradicciones con los secto otros sectores de la gran burguesía eh, liberal, especialmente liberal, que que de desea desarrollar un tipo de sociedad, un tipo de estado, un tipo de gobierno bajo las normas de las de las leyes. Eh, democrático, liberal, burguesas. Entonces, la cosa principalmente viene, como repito, de los Estados Unidos, de la gente ligada a, a Donald Trump. Muchísimas gracias, Julio, por tu respuesta. Ahora me gustaría hacer una pregunta abierta a los ponentes, quien quiera contestar, ningún problema. Eh, me gustaría saber, básicamente, ¿qué, ¿qué papel juega aquí en este tipo de política? Hablamos de líneas, básicamente, de, de, de unas políticas fascistas, ¿qué rol cumben los medios de comunicación? No sé quién quiera, no sé si Margarita Ló nos quiere dar su opinión y luego Manuela. Sí, uh -huh. adelante Margarita. <coughs> Tenemos que saber este, el rol que juegan los medios de comunicación en función a la orientación política que tienen estas expresiones de política reaccionaria como el fascismo, ¿no? La orientación es de, de una reacción contra, ¿no? Justamente los intereses de la clase trabajadora, obrera, y en favor de sus propios intereses y privilegios. Eso es lo claro, ¿no? Eso, eso ya es una faceta, digo yo, ¿no? Eh, del capitalismo, es una faceta en la cual eh, la clase trabajadora no puede resistir, ¿no? En el sentido que la explotación y todo lo que ha devenido eh, en esta democracia electoral que tiene que ver pues, con una contrarrevolución de del fascismo, ¿no? o sea, es su expresión más, este, más elevada, ¿no? cuando ellos ya no pueden utilizar la democracia, ya no pueden utilizar las, este, los equilibrios de poder, la constitución, ¿no? como lo había mencionado Manuela, en Italia, se torna ingobernable, ¿no? entonces ahí ellos comienzan a quererse ganar, pues, a una parte de la clase obrera, a una parte de la clase trabajadora, pero con un discurso demagógico. Entonces, ¿qué papel juegan los medios de comunicación cuando han sido capturados por la clase dominante? ¿A qué, qué intereses actualmente eh, en esta revolución numérica que se ha dado de Internet, ¿no? sobre la sociabilización de las redes sociales? ¿Qué intereses representan tanto los medios radiales como televisivos al interior de estos países? ¿A quiénes representan verdaderamente? La clase trabajadora se da cuenta que representa a la clase dominante. Sobre todo la brutalización, la brutalización de toda la sociedad a través de, bueno, de todos los medios que utilizan, de programas pues, que no, no hacen este, elevar la conciencia colectiva de la clase trabajadora, ¿no? sino por el contrario comienzan a embrutecer al pueblo con el sentido de quitarles esa orientación de la cual de la, de la situación política en la cual se encuentra. Entonces, el fascismo responde pues a una orientación antisocialista también, ¿no? anticomunista, ¿no? Y justamente ese eh, ese deseo de cambio, ¿no? Como lo ha dicho Manuela ese, esa este ya es un hartazgo, ¿no? El pueblo necesita no eh, Un cambio, pero que también eh, a qué exactamente cuáles han devenido sus causas para que el fascismo, el neofascismo, con estos dirigentes, este, mujeres sobre todo, con esa fortaleza, ese carácter, no han devenido pues, este, a tener esta ascensión de la extrema derecha. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Pues claramente está pues las traiciones sucesivas, consecutivas de una izquierda. ¿no? que no da la talla y que traiciona consecutivamente a la clase trabajadora al interior de sus propios países ¿no? entonces eh, yo puedo decir que, que esa es la orientación y bueno, lo mismo ha sucedido aquí en Francia el partido socialista justamente ha traicionado las esperanzas de la gran mayoría del pueblo entonces este, estaba viendo una pregunta sobre los Gilles y Jung. los Gilles y Jung han sido extremadamente reprimidos y, lo sigue, y siguen continuando hasta ahorita, ¿no? O sea, eh, quiere decir que este, están infundiendo miedo en la clase trabajadora de decir que quien se rebele contra el estado de cosas, actual va a terminar en la cárcel, va a terminar perseguido, va a terminar, pues, este, eh, controlado, ¿no? Porque hay, encima no pueden asistir a las movilizaciones las personas que han sido controladas en el tiempo del 2019. Entonces, eso ha reprimido ya ha hecho pues que se repliegue la clase trabajadora un poco pero a latente no muchas gracias muchísimas gracias Margarita no sé si Manuela Bastidas nos quiere comentar algo adelante Manuela yo quiero empezar señalando de que si bien es cierto estamos hablando de, de figuras que en este momento están en el escenario político con este discurso, con esta propuesta, porque pertenecen a organizaciones como las hemos mencionado, pero el sexo no es ni debería ser relevante, definitivamente. Yo quiero partir señalando ello. Ahora, si bien es cierto, dentro del discurso y su práctica de, de Georgia Meloni, durante su campaña ha sido, pues sí, Dios, Patria, Familia, y dentro de ello, aún mucho más fuerte, yo soy Meloni, yo soy madre, yo soy mujer, yo soy nacionalista, yo soy patriota, vemos en ese mensaje su totalitarismo, característica básica de los fascistas, ¿no? O sea, con la concentración del poder en una sola persona. Y esta concentración del poder pues tiene que tener ¿cómo? y tiene que tener la menor cantidad de detractores. Y para eso uno de sus férreos brazos políticos son los medios de comunicación. Medios de comunicación que responden a una élite, que responden a, a, a un empresariado. Medios de comunicación. De carácter nacional estamos hablando, no estamos hablando de los pequeños medios que salen en provincias, son los medios concentrados como el caso nuestro del Perú, RPP, Comercio, la República y todo lo que eso significa, ¿no? Ellos son los que marcan la pauta, ellos son los que ponen la agenda en el Perú y ponen lo que les conviene porque responden a una clase. Definitivamente la agenda de ellos no es la agenda del Perú, ¿no? es la agenda de quienes quieren seguir eh, ostentando, controlando el poder. Pero ya cuando hablamos del control de los medios de comunicación, a través de la historia se ha notado, y ahora en el momento de la guerra, por ejemplo, un hecho bastante evidente ha sido cómo se controlan los medios de comunicación y se tiene la versión de la historia de un solo entonces esto no nos permite al común de la gente, al mortal de la gente, tener un análisis amplio de qué es lo que realmente está haciendo pero esto ha sido siempre así han funcionado los medios de comunicación Así ha funcionado el gobierno elitista, fascista, y a eso se han adecuado también las organizaciones políticas de tendencia progresista y de la izquierda. Se adecuaron fácilmente. Y eso es lo que debemos de combatir. Y eso es lo que debemos de cambiar. Por eso, ¿cuán es importante? es estos medios alternativos de comunicación, pero no están teniendo el alcance que deberíamos querer que tenga. Y esto significa que si bien es cierto, estos medios alternativos de comunicación están saliendo y se están diseminando, pero no se puede poner solamente un medio de comunicación por emoción social a esos medios de comunicación alternativa, participativa, se le tiene que dar formación política, norte político, generar conciencia de clase. Porque si no, por ahí se van a dejar envolver en la burbuja de lo económico y perdemos una clara y buena opción. Entonces, yo soy una convencida de que quienes apostamos por hacer política no necesariamente partidarizada, porque hay que entender de que uno se partidariza porque las reglas de juego electoral de este modelo así lo exigen para llegar a un estamento de poder a través de elección popular. Pero hay que hacer política para contrapesar para tener esa correlación de fuerzas y ser el verdadero poder popular, el poder del pueblo, el que pueda arrinconar estas posturas que está teniendo el fascismo y que no lo está teniendo la postura izquierdista-progresista. Hay que educar, hay que concientizar, hay que movilizar, no masas, sino conciencias, mentes. Yo creo que esa es una tarea fundamental de los medios de comunicación alternativos porque no podemos esperar nada de los medios controlados por los grandes poderes que eh, no solamente han controlado a lo largo de la, de la historia y han generado todo este declive y nos han puesto en el escenario que estamos a nivel mundial. Eso es todo, María. Muchísimas gracias, Ey, Manuela. Yo creo ¿yo? que es muy importante, disculpa, Julio, el, el, el, bueno, un poco el énfasis que has hecho, ¿no? Yo creo que es muy importante el rol de los medios de comunicación y que recuperemos los pilares de los medios de comunicación. Yo creo que los pilares de los medios de comunicación del tienen que ser la verdad, básicamente, la investigación y la cultura. Lamentablemente, como dices tú, los medios de comunicación básicamente se han centrado en intereses individuales, intereses de empresas, ¿no? Las políticas neoliberales en las cuales están atrapadas en nuestro país, básicamente. Básicamente lo que está haciendo es que los medios de comunicación solamente respondan a intereses básicamente de pequeñas minorías, que son las grandes empresas que tienen secuestrado a nuestro país. ¿no? Eh, yo creo que es más un enfoque realmente que es muy largo de analizar y me gustaría ahora acotar y darle paso al doctor Julio Roldán. Julio, adelante. Eh, muy brevemente, eh, hay que anotar lo siguiente eh, y recordar lo que decía Bertolt Brecht. No se puede luchar consecuentemente contra el fascismo si es que no se lucha contra el capitalismo, porque la base, el cimiento del fascismo es el eh, ese es el capitalismo. Por lo tanto, cuando el capitalismo en alguna de sus formas entra en crisis es cuando aparece el fascismo. El fascismo es en última instancia la solución es algo así como el ventilador para salvar el sistema. Por lo tanto, luchar Repito, luchar consecuentemente contra el fascismo. Si somos auténticamente antifascistas, tenemos que ser anticapitalistas. Y al capitalismo hay que oponer un nuevo sistema, un nuevo orden. Y a Manuela lo ha dicho, lo ha dicho Margarita, nosotros tenemos que tener sumamente claro que el pueblo, las masas, los obreros, quieren un cambio, y eso lo demuestran en cualquier parte del mundo. Quieren un cambio, están ar hartos del sistema, no todos, pero una buena cantidad de la población están hartos y buscan salidas. Lo triste y lamentable y ahí es el rol que juega la izquierda y tendríamos que ir definiendo qué izquierda, porque hay muchos sectores que se llaman de izquierda y simplemente son los que apoyan y con su discurso supuestamente de izquierda apoyan al orden, apoyan al sistema la izquierda auténtica revolucionaria tiene una obligación y esa obligación es ir donde esas masas, especialmente a los obreros, organizarles, politizarles, porque ideologizarles. Es la única manera como podemos nosotros evitar que esas masas sean ganadas por el fascismo, sean organizadas por el fascismo. Hay experiencia en Italia de los años 20, en Alemania de los años 30, lo mismo que en Hungría. Es decir, hay experiencia suficiente. Lo que pasa es que nosotros tenemos algo así como una pereza mental, no queremos recordar esos tiempos las grandes enseñanzas de la lucha antifascista, de los partisanos en Italia, ahí está Bella Ciao, esa hermosa canción, por ejemplo, de la, de la resistencia en Francia, de la resistencia en Alemania, hay mucha experiencia, hay escritos que nos permiten comprender y qué es lo que está pasando y por lo tanto es la obligación de la izquierda, de gentes como nosotros, y lo que ustedes están haciendo es contribuir con una gotita de agua para que, por lo menos, si esclarezca estos temas, y luego el siguiente paso posiblemente será ver la manera de cómo nos organizamos cada uno en un determinado nivel, lugar, eso no importa, pero algo se tiene que hacer, no podemos cruzarnos de brazos. Y después, cuando ya tengamos la soga en el cuello, cuando ya tengamos el, la, el agua en el cuello, va a ser muy tarde. Todavía estamos a tiempo. Eso sería todo y gracias. Muchísimas gracias, Julio. Tenemos una pregunta desde Múnich, eh, Sara nos dice, ¿por qué está avanzando el neofascismo? ¿Puede ser el autoritarismo violando nuestros derechos? ¿Para quién? La pregunta es, ¿por qué está avanzando el neofascismo? ¿Para quién? ¿Para sí. cualquiera? Uh -huh. Sí, para, bueno, yo creo que sería para ti, Julio. Yo creo que en este uh -huh. Múnich, en Alemania, le preocupa la, la situación en Alemania. Eh, ya dijimos, el fascismo avanza porque el capitalismo entra en crisis. Okay. Recordemos, los años 20, la crisis del capitalismo, el crack del 29, esa crisis que vino después de la Primera Guerra Mundial, generó el fascismo en Italia porque es una respuesta a una crisis... Y además de eso, ustedes lo han dicho, lo ha dicho Margarita, lo ha dicho eh, Manuela, eh, porque los fascistas ven que podrían los comunistas, los socialistas, los izquierdistas, sacar, avanzar en esas condiciones y transformar la sociedad. Ellos vienen en un papel de, de auxilio al orden, para evitar que el orden, dominante cambie y se cambie radicalmente, entonces aparecen estos movimientos fascistas para evitar que eso suceda y en ese proceso es cuando ellos están incluso luchan en contra de los liberales, en contra de la democracia burguesa, porque se dan cuenta que las fuerzas de izquierda podrían rebasar, traspasar esos marcos y transformar la sociedad. Entonces, y por eso se llama la contrarrevolución, son movimientos contrarrevolucionarios, pero están ligados al capitalismo. Son manifestaciones, expresiones de que el capitalismo ya no puede solucionar sus problemas de la manera pacífica. Lo estamos viendo en las guerras. Las guerras es la manifestación, la guerra... Actual es la manifestación que el capitalismo no puede solucionar sus problemas a través de métodos pacíficos, tiene que recurrir a las guerras. Y, un, y una herramienta, una arma a la cual recurre el capital en última instancia es al fascismo o al neofascismo. La historia europea es clara y lo que estamos viviendo actualmente es otra experiencia que nos demuestra que estos sectores toman y lo toman de la manera realmente sabia diríamos las necesidades de las gentes obreros de los de los sectores más menesterosos y lo levanta como sus banderas y lógicamente ganan mucho prestigio porque incluso en algunos lugares solucionan los problemas muy concretos que los pueblos que la gente menesterosa necesita ahí está el tema central y termino diciendo, el gran problema es que la izquierda, que debería de cumplir con esa tarea, no lo cumple, claudica. Y, como alguien dijo, creo que Manuel, hasta tienen miedo de decir, somos de izquierda, somos socialistas, somos comunistas, queremos una nueva sociedad, queremos un nuevo orden. Les hemos dado todas las banderas a ellos y nosotros estamos prácticamente escondidos, llenos de temores, ¿Y qué es lo que pasa? El que tiene temor, el que tiene un miedo, mejor que ya, que no se levanta de su cama y que se quede ahí. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias, Julio. Ahora doy ahí a mi compañera eh, Ruth, desde Bolivia, que nos va a, hacer, va a continuar con las preguntas. Adelante, Ruth. Gracias, Betsy. Bueno, a mí solamente me gustaría hacer lectura de, un, antes de continuar con las preguntas, de bueno un libro que que compré hoy que justamente había también una charla sobre la extrema derecha y creo que es importante lo que menciona este autor. Dice, "La extrema derecha está dejando de raparse la cabeza y cada vez que y cada vez emplea menos el saludo romano y ahora se pone traje y corbata." Y junto al emoji de una carita sonriente y el de la taza de café continúa la cadena de fake news y comparte los titulares con mayor clickbait, es decir, con mayores eh, likes que le han llegado a través de sus redes sociales para dar los buenos días. Aunque aquella resulta clara y llanamente amenazadora, la nueva versión encierra peligros que pasan fácilmente inadvertidos. Es una eh, democracia disfrazada, la extrema derecha no solo ha entrado en las instituciones y comienza a tener un mayor peso, sino que además pulula por internet y gangrena las redes sociales, normalizando así su discurso e ideología para corroer la democracia desde dentro. Creo que estamos ante, ante como han expuesto los, los ponentes, ante un problema muy, muy, muy grave. Y en ese sentido, pues, eh, me gustaría hacerle las preguntas que, aparte de las personas que han estado aquí siguiendo esto, son las que quedan, en las que hemos preparado. Esto. Eh, ¿Cómo se presenta el fascismo en el contexto de la guerra en Ucrania? ¿Y cuál es el rol que deberíamos de asumir eh, ante el avance, bueno, este lo ha hecho ya, ¿cómo se presenta el fascismo en el contexto de la guerra en Ucrania? Y eh, ya lo han explicado ¿no? un poco, ¿cómo se está utilizando el rol de la mujer, o al menos el, el género de la mujer, para poder blanquear un poco el fascismo en, en Europa? Y aquí hay preguntas también que están relacionadas, las leo ya de una vez para que puedan comentarlo. Eh, hay una que dice, ¿qué se sabe de la actividad neofascista de Vox en Perú a través de la Fundación Disenso. Esta es una, sí hay. Y la otra es, pese a cuáles son los avances del fascismo en América Latina con todos sus esfuerzos en los últimos meses, cuando hemos visto la llegada de la izquierda al poder en la mayoría de nuestros países de América Latina. Quien quiera responder. Eh, Betsy, no sé si podría responder eh, y pidiendo las disculpas del caso, porque yo tengo un evento simultáneo, que saben que debo de estar en otro. Claro que, que sí. El horario va a ser exacto, así es que respondo y de antemano el agradecimiento a cada uno de ustedes y mi compromiso de estar en, en otros eventos, si así lo consideran, por supuesto. Gracias, Manuela. Adelante. ¿Cómo influye el avance de Fox en, en América Latina? Pues es preocupante, es preocupante porque este, el claro ejemplo es que tenemos a, a quien fuera la eterna perdedora y jefa de una mafia criminal como Keiko Fujimori y con sus eh, congresistas de fuerza popular, de renovación popular... Eh, que se han reunido con representantes de Fox en España y que han firmado esta Carta Democrática. Por eso es de que ellos abiertamente señalan de que a pesar de que Castillo uh, claramente no es un gobierno de izquierda, llegó con una propuesta de izquierda, con un programa de izquierda, pero ahora está muy cómodo con la derecha. Y ahí también mucha culpa tiene quienes permitieron esto. Y aquí hay que asumir una cuota de responsabilidad. Es de que los sectores de la izquierda, como ya lo decía Julio Rodaldán, es que tienen miedo a decir que son de izquierda. Son muy suavecitos en su discurso. Eh, y yo creo de que no estamos en una etapa de tirar la piedra, esconder la mano. O avergonzarnos de nuestras raíces, de nuestra posición, de nuestra extracción. O sea, eso no se puede concebir. Y eso ha dado pase a que Pedro Castillo, y lo mismo está pasando en Chile, ¿no? Eh, de que llegan con un discurso de la izquierda y, y aplican un modelo de la derecha. Eh... Y, la izquier... y por el otro lado, la derecha, o los que tienen comportamientos, posturas, lenguaje, mmm, mensajes y práctica neofascista, pues siguen con el discurso que somos comunistas, comunistas, comunistas, comunistas, porque ese es el mensaje, hay que meterles miedo. Hay que meterles miedo y como la izquierda no resuelve, como estamos desorganizados, como no nos preparamos, como no nos articulamos, como no tenemos medios de comunicación, este discurso avanza, avanza en la práctica. ¿no? O sea, discurso paralelo a la práctica. Y así se están, eh, están ingresando en América Latina. El Perú es claro ejemplo de ello y, y los demás países latinoamericanos. Mucho depende de, del carácter y del liderazgo de quien está al frente del gobierno en Latinoamérica en este momento. Mucho depende y de los cuadros políticos, ¿no? Que son necesarios desde mi punto de vista para enfrentar este, este avance de Fox. Porque ellos tienen propuesta, ellos están cogiendo las demandas que debería coger la izquierda por una cuestión de condescendencia, de raíz, de realidad, de que de ahí provenimos, y la derecha levanta las banderas que nosotros tenemos miedo a levantarlas, las hacen suyas, llegan al gobierno y se olvidan, y siguen gobierno, gobernando los mismos de siempre. Eso es peligroso, eso es absolutamente, y no olvidemos de que la gente que, que, que está en estos sectores Neofascistas eh, se preparan desde niños a ¿eh? las escuelas, los colegios, las universidades, los preparan en su simbología. Ve, vemos cómo en las manifestaciones el saludo nazista pasa desapercibido, lo pasan como cualquier cosa, no se sanciona. No se sanciona, ¿no? Entonces, yo creo de que hay que, eh, básico, organizarnos, despertar de nuestro letargo. Yo creo de que es tarea de nosotros apostar por um, generar eh, nuevas corrientes eh, de organización dentro de la izquierda, pero eh, um, no escondiéndonos, eso es básico para mí, ¿no? Y, y yo creo que vamos a hacerle frente, y para eso también, al margen de ser mujer o varón, creo que todos podemos aportar desde nuestro espacio en el cual nos desarrollamos. ¿no? Muchas gracias compañeros, camaradas, muchísimas gracias por haberme permitido participar en este evento, para mí muy gratificante, discúlpeme, yo me paso a retirar, tengo otro evento en la otra sala. Gracias, muy buenas noches. Gracias compañera. Bueno, eh, creo que ya con las preguntas eh, contestadas podemos dar paso a hacer unas conclusiones. Yo, de todo lo que he recogido, eh, creo que es importante eh, nombrar ¿no? que hay un discurso que simplifica el, eh, un, un discurso muy simplificado que convence mucho a las personas que, que no tienen formación política, ¿no? y una de las tareas sería hacer esta formación política, también proveer de herramientas para que la gente pueda ocupar esos espacios que tienen los medios eh, de comunicación, que son aliados de la derecha y de los fascistas, y se repetía mucho y se decía que el tema de los medios de comunicación, por ejemplo, están cooptados o están al servicio. Es que yo es que es que va mucho más allá. Los dueños de los medios son los propios fascistas. Es decir, no es que estén aliados con ellos ni que les ni que les guste pues su discurso, etcétera. Son sus jefes básicamente y ellos escriben, pues y ellos eh, y, y, y todo el conocimiento que tienen como periodistas, pues lo utilizan básicamente para, para mentir y para desinformar y para crear un montón de fake news, ¿no? Y para blanquear este, también este, este discurso de odio fascista, racista. En Bolivia ahora mismo estamos viviendo este, este episodio. En 2019 hemos tenido un, un golpe de Estado del cual el pueblo ha sabido salir, eh, no sin derramar sangre, obviamente ha habido como más de 35 personas asesinadas, muchas familias perjudicadas, detenidos durante mucho tiempo, eh, que siguen todavía con esos procesos abiertos por sedición y terrorismo. Eh, el gobierno que hemos elegido en, en 2020 aún todavía no, no ha podido resarcir, no ha podido hacer justicia, no ha podido desarticular estos grupos fascistas y racistas que existen en una región de Santa Cruz, región a la que llegaron migrantes de Croacia, nazis también de Alemania que se establecieron allá y empezaron pues, a hacer esta formación política, ideológica, y fruto de eso tenemos una región, pues que en, en las reuniones que tienen, sin ninguna vergüenza, eh, eh, sin esconderse para nada, eh, se saludan con este saludo eh, fascista al estilo Hitler y lo que hacen es eh, golpear a personas, impedir que sigan, eh, que trabajen en el día a día y estamos en esta lucha, o sea, parece que el fascismo es algo que lo tenemos muy lejos, pero no lo tenemos muy cerca, lo tenemos extendido en América Latina y con este internacional que quieren hacer del fascismo. Eh, lo único que podemos hacer desde ahora, en este, eh, desde este punto, es pues, poder de alguna manera eh, difundir este mensaje, no solamente entre nosotras, sino también a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestra familia darles elementos para que luego podamos entender qué significa el, el fascismo y cómo pues, nos, puede, nos puede perjudicar gravemente en, nuestra, en nuestras vidas. Del libro que les hablaba, por si, por si alguien quiere buscarlo, es este, Extrema Derecha 2.0, ¿qué es y cómo combatirla? Ya lo compré hoy, pues no, tengo, no tengo más que decir de esto, pues igual en otra charla podemos hablar, y el autor es Stephen Fortin por si quieren buscarlo y nada más agradecerle y agradecer a, a Betsy, Jatun Yachay por organizar este evento y a los ponentes por el tiempo que nos han permitido y por, to, y por toda la experiencia que tienen en, en este sentido. Si quieren acotar algo, pues adelante por favor. Betsy. Eh, eh, muchísimas gracias Ruth. Doctor Julio, creo que quiero hablar de este, Ruth. Doctor Julio, su micrófono. Solamente para despedirme, dar gracias a ustedes, eh, incentivarles que sigan adelante en este tipo de actividades, porque aunque demore entre la siembra y la cosecha, algo se va a cosechar en la medida de las posibilidades, utilizando estos pequeños medios, ya que la gran prensa no nos permite... Eh, hablar este tipo de temas. Simple y llanamente nos condicionan para hablar determinados temas que a ellos les interesan les interesa. Bueno, gracias por todo y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Julio. Ante todo, quería dar el agradecimiento a, a Ruth. Ruth es una compatriota luchadora, activa. Eh, ha dejado una movilización para acompañarnos. Ruth, muchísimas gracias. Ella es miembro activo del Movimiento Tallalas de aquí, de muchos frentes, que une a muchos compatriotas, no solamente de Bolivia, sino de Brasil, de Colombia, de Perú. Así que, gracias, Ruth. Y bueno, eh, muchísimas gracias a todos por, estar con, por habernos acompañado en este evento. ¿Ah? Gracias. Hola, disculpa, he escrito Hola. algo, he escrito algo, creo que a ti, no sé a quién, pero me gustaría intervenir. ¿Será posible? O ya. Eh, tarde. Ruth. Eh. Yo, yo, yo creo que sí, como dos minutitos y con esto ya podríamos cerrar. Vale, solamente quería, quería eh, señalar o precisar o dar mi punto de vista con respecto a este tema que me parece muy interesante. Muchas gracias por la invitación a participar, creo que es la mejor cosa que se puede hacer para intercambiar opiniones y eso, lo que se habla, de educar. Eh, o abrir conciencia para los demás. Bueno, yo quiero partir de que vivimos en el mundo, no hay que olvidar que para analizar este tema del fascismo, en, en mi óptica, vivimos el hundimiento del imperialismo. El imperialismo que viene a ser la etapa superior del capitalismo, eh, y la etapa superior y última del capitalismo. Entonces, en este contexto internacional es que se da una nueva ola, una nueva ola de revoluciones, de levantamientos, de insurgencia de las masas en el mundo, y para frenar justamente esa ola es que surge el fascismo. Hay que recordar, como también lo han dicho claramente el doctor Roldán y las otras personas, que el fascismo es la negación de los principios demoliberales, el fascismo es la negación de los principios demoburgueses que, que han nacido y se han desarrollado durante el siglo XVIII con la Revolución Francesa. Eso ya no, ya no existe, prácticamente en el mundo. En el mundo, dice, antes decía, un fantasma recorre el mundo, es el fantasma del comunismo. y Frente a eso, lógicamente, se han, han comenzado a desarrollarse Diferentes, o sea, a desarrollar el fascismo en sus diferentes eh, circunstancias, eh, con sus diferentes particularidades. Y ahora, actualmente, vemos cómo en nuestra, en nuestra patria, o en América Latina, por ejemplo, se da, eh, parte eh, perdón, en América Latina, por ejemplo, y, y en, en Estados Unidos particularmente, en la década de los 50, se dio la cuestión, esta es lo que se llama el, el macartismo, no hay que olvidar eso. El macatismo nace justamente para combatir el comunismo. Esa es la cuestión fundamental. Y la característica fundamental del fascismo es la negación de los principios demoliberales, o sea, de lo que se llama el, el, eh, eh, toda la, la demoliberalidad, el parlamentarismo y para contrarrestar ese avance de las masas en el mundo. Partiendo de esa situación, de ese contexto, eh, pienso yo que es importante analizar el fascismo y cómo se da en este momento en la actualidad. Por otro lado, quiero remarcar también la cuestión esta de que eh, con el tema de las mujeres que ha salido ahora, pero eso no es de ahora. Hemos visto, por ejemplo, la señora Thatcher anteriormente, entonces y también en la época de la, de, de, del tiempo de, de los nazis, hemos visto mujeres muy renombradas que han participado, han y ¿Eran las peores? ¿O no fue así? Claro que sí. Y es que el problema no es problema de género, es problema de que, a qué clase pertenece. Nosotras como mujeres no todas somos iguales. Tendremos la misma forma constitución física, pero va a depender, nos vamos a unir, vamos a poder conversar todas juntas dependiendo de qué clase nos ubicamos. Aquí, por ejemplo, estamos nosotras ubicadas en una clase de lo que se, di, se diría, que siente por los de abajo, que tiene sentimientos y se identifican con los de abajo, con el pueblo. Bueno, yo también me siento así. Entonces, podemos, por eso podemos hablar juntas. Pero igual sería de la opinión, por ejemplo, una señora, eh, ya, ya lo han manifestado, la, en Italia, por ejemplo, o la señora en París, por ejemplo, perdón, en, en Francia, por ejemplo, o la señora esta que que es la presidenta de la Comunidad Europea. Lógicamente que no podemos comulgar con ellas. Entonces, el problema no es de sexo, el problema no es de género, como bien lo dijo Manuela anteriormente. El problema no es así, el problema es de que a qué clase pertenece. Y lógicamente, ahora están levantando esas banderas de no la guerra. no es porque no sean guerreristas, yo pienso que sí lo son, y mucho. Son violentas, sino... Están levantando estas banderas, lógicamente, del nacionalismo, del patrioterismo, porque justamente es eso lo que significa son las características del fascismo y para servir a, a restablecer a, a, a, a, a su orden que se está cayendo a pedazos. Es eso lo que está pasando en el mundo. Y yo pienso de que, frente a esta situación, lógicamente, corresponde, como anteriormente se hizo, tomando la experiencia anterior de nuestros, en, tanto aquí en Europa como en América Latina, construir un frente antifascista que una a todos, hombres y mujeres, que se identifiquen justamente como punto central el, el, el, contra el fascismo. Esa yo creo que es nuestra tarea, o sea, en los medios de comunicación alternativos, en estos pocos eh, eh, tiempos que tenemos para discutir sobre el tema, es muy importante eso, que levante la bandera fundamental contra el fascismo porque justo reitero, vivimos la nueva ola de la revolución mundial, y eso hay que, hay que, hay que saberlo dimensionar realmente, y por gusto pues no existe en nuestro en, vimos el Perú, por ejemplo, yo también soy peruana, vemos en el Perú, en el Perú todos los días hay marchas, hay movilizaciones, ¿Puede, puede darse una situación de insurgencia, claro que sí, porque yo estoy cansada, así como todas, las que están aquí, creo que están cansadas de ver que toda la vida, la historia es la misma. Y hay necesidad de que cambie. El pueblo quiere cambios. El proletariado, el campesinado, el agricultor quiere cambios, quiere una sociedad diferente. Como la llamen en el momento no importa, pero quieren algo diferente. Y vemos lógicamente de que eso es lo que está pasando en todo el mundo. Y ya que hablamos en el Perú, es un ejemplo concreto para nosotros, que lo vivimos o que lo, lo sentimos particularmente. También en Bolivia, también en Chile, en todos nuestros países, hermanos, porque prácticamente somos muy parecidos, cada uno de nosotros. Entonces, yo pienso que es eso. Primero, el, el decir, el, el, el separar la cuestión de, de géneros o separar la, la, las masas o el pueblo, digamos así, eh, entre hombres y mujeres, que lo, las mujeres. Eso no beneficia al pueblo, por el contrario, Entonces, los hombres y mujeres que nos tenemos sentimiento por los de abajo, pues organizarnos y hablar claro, hablar claro, como decía Manuela, ya basta de esas situaciones. Hablar, hay necesidad, hay necesidad de hablar. En el mundo existe pues, el, el, la palabra socialismo, existe la palabra comunismo, es lo que ha pasado en el mundo, es la historia de la humanidad. ¿Por qué no? qué cuando aquí la gente habla y dice, habla del neoliberalismo, o alguien que dice, yo soy neoliberal o algo, no pasa nada. Pero si alguien dice que es comunista, o, o tiene sentimientos comunistas o socialista ahí sí todo el mundo le tilda de terrorista. ¿O no es así? Claro que sí. Actualmente yo pienso que, ¿cómo se da esta situación del, del, del fascismo? Para mí la cuestión fundamental es que se da a través de persecución política. Macartista e inquisitorial. Macartista, ¿acaso no vemos ahora en el Perú, por ejemplo? Para tomar un ejemplo concreto de lo que creo que la mayoría puede mirar. ¿Acaso a todo el mundo no le dicen terrorista? Lo tiran de eso. ¿Para qué? Para desprestigiarlo, para estigmatizarlos. Eso es. Yo no puedo decir, yo sería, pues, por ejemplo, y todos los que hemos hablado aquí de alguna manera serían terroristas en el Perú. Eso es. Entonces... Justamente es esa es la política que aplica en defensa de su sistema. El, el capitalismo aplica eso en defensa de su sistema, porque ellos están hundiendo. La vieja sociedad está haciendo agua. Esa es la cuestión fundamental. El resto, me parece, es anécdota. Y lo principal para nosotros, como digo, es construirnos, eh, eh, eh, organizarnos, en torno, impulsar eso, un frente antiimperialista en las diferentes instancias que sean porque es eso claro. lo que Bueno, gracias. muchas gracias. Y gracias compañera, yo creo, yo voy a aprovechar todo lo, que, todo lo que nos ha dicho, porque ha sido todo como un resumen de todo lo que hemos estado hablando, y sí que para acabar recojo la idea de que, al igual que ellos organizan haciendo una internacional fascista, pues nosotros deberíamos de, de hacer la internacional antifascista, antiimperialista y anticolonialista. Con esta invitación... A hacer este frente, pues nos despedimos hasta la próxima, que tengan muy buenas noches y con esto ya corto la transmisión. Buenas noches. Buenas noches, hasta la próxima.